Colores. Hola amiguitos, bienvenidos a Juegos y Colores Hoy vamos a pintar y colorear un enorme tiburón de ayudarte de papi o mami Rojo